Buenos días, todas y todos. Una pregunta grande es ¿qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el camino? ¿Qué es un camino espiritual? Son diferentes ideas y para mí soy una traductora cultural siempre. Y mi ambición es de traducir los conceptos budistas en conceptos de Europa que nos entendimos claro y podemos decir la, el, el, las enseñanzas de budismo describe tres grupos de meditaciones shamatha pacificación y pasana entender comprensión y confianza o devoción cuando traducen devoción no funciona para mí. Para cuando traducen confianza profunda en lo que no comprendimos, en el fondo de la vida del cosmos, del universo, eh, funciona mejor para mí. ¿Y qué es chamata, Pacificación, relajarse, claro. Cuando somos nerviosos y tiene, tenemos miedo, no podemos hacer cosas en una acción hábil, imposible. Nervioso, con miedo, hacemos lo que conocimos de antes, y muy pronto somos enfadados e inseguros, no funciona. El primero en el camino espiritual es relajarse. Y podemos utilizar técnicas de meditación, técnicas budistas, para relajarnos. Es bueno, pero meditación tiene más chances, más posibilidades. Pero el primero es relajarse. Y toda la gente necesita métodos para relajarse. Antes, sentían antes la casa y hablan un poco toman un café o un té o un agua y la alma re se relaja ¿sí? ahora en todos lugares la gente escuchan vean, pensan tenían más información que pueden digestir y un uh, psicólogo ha dicho, siempre vivir con el smartphone, con el móvil, es como vivir en el jungle. Todo sentido, uh, uh, ruidos y luces, es peligroso, peligroso. Es nuestra forma biológica. Cuando es ruido, cuando es luz, peligroso. Atención, atención. Y me gusta mucho este metáfora, que la gente con móviles siempre y smartphone siempre abierto, funciona. Es como vivir en el jungle, en la selva, en la, selva. la, jungla. En la jungla, en la selva, ¿Ya? en la selva, siempre, ruidos, luces. Y por eso mi recomendación es dos veces, dos horas al día abrir el smartphone, importantes mensajes y después silencio. O oh, tres horas, o... depende a su profesión, pero no siempre ¡Ah! es nervosidad. Y hacer cosas simples ayude a relajarse. Hacer una cosa, solamente, solamente limpiar las cosas de la cocina. Y hacer es el principio de la meditación shamatha. Elige, eliges una cosa, un método, solamente respiración, solamente sentir el cuerpo, solamente una frase, que todos los seres sean felices, sean felices, sean felices, sean felices, sean felices. como un mantra. ¿Ya? O un mantra de una deidad que conoces o Sí a la vida, gracias a la vida. Muy Cosas simples, enfoques en una cosa, por 10 minutos, 20 minutos, media hora, puedes relajarse. Otro método es caminando, uh, andar lentamente o rápidamente en una forma regular. 10 pasos uh -huh. atrás diez, quince pasos atrás, rápidamente, lentamente, que necesita para ti. Y mi sugerencia a todos y todas que no quieren meditar, por favor, aprende métodos para relajarse, para relajarte, por lo menos. Dos, tres cosas en el día, cuatro cosas en el día, cuatro eh, cosas que tú haces regularmente, como una meditación para relajarse. Cuando eh, es una cosa donde tiempo no funciona. Cuando hablo con una amiga, no funciona cuando hablamos rápidamente, más, más, más. Cuando comemos juntos no es no funciona cuando comemos muy rápidamente más efectivo no funciona es cosas que donde tiempo no es importante dos tres cosas al día cada día tienes es es importante mi, mi sugerencia es buscar eso y es un entrenamiento es una práctica regular que para relajarse, no es meditación, Pu puede ser meditación, no necesito, ¿entiendes? El segundo grupo de meditaciones es Vipassana en Pali, comprender, ¿comprender qué? La vida, las características de la vida, de la existencia, sufrimiento es parte de la existencia, parte Nacimiento, edad, enfermedad, morir, perder personas, perder cosas, no tener cosas que yo quiero, eh, experimentar eh, eh, cosas que no quiero, es sufrimiento. Y el mundo es tanto grande, y son tantas personas, que siempre existe una cosa para sufrimiento. No podemos controlar todo, es imposible. Y dicen, es necesito para comprender un, un, un, una versión de sufrimiento, es normal, natural. Y creamos más sufrimiento secundario, sufrimiento secundario cuando dicen, no quiero este calor. Hoy, no quiero esta eh, visita hoy, no quiero que tú dices eso a mí, no quiero que mi hija no hace lo que quiero. Es claro, eh, aversión y cuando una relación se perde, separación, tenerlo no funciona. Apego no funciona, aversión no funciona, ignorancia funciona más o menos un, un tiempo, pero desde años o desde semanas, desde meses, no funciona. Cuando no veo el in, el, uh, in orden en mi casa, puedo ignorar por algunos días, no, no siempre. ¿Entiendes? Sí. Y creamos más sufrimiento con eso. Y es necesito de comprenderlo, lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Y necesito experimentar. Yo no sé, al primer, qué puedo eh, cambiar en mi vida. Y por eso es importante notar lo que, las experiencias y comprender que podemos cambiar y que no podemos cambiar. El, dicen las tres características de la existencia son sufrimientos naturales, que son parte de la vida. Cuando tú eres un ser vivo, que, que puede sentir, y puede ver y puede escuchar. Cuando puedo escuchar, a veces es, son ruidos. No, no quiero, pero cuando puedo escuchar, pasa pasa música también, que, me, que yo quiero, pero todo. ¿ya? Sufrimientos existe, ¿Por qué? Porque las condiciones cambian. Gambia. Pasa. Los, en, en el año, eh, con eh, la familia, y con las empresas, y todo. Cambio. Y el tercero, dicen Anata. No, no, no, no significa que no existe el yo. Es una traducción falta, errónea. El eh, Buda dice, no existe una instancia dentro u afuera que controla todo. Es el sentido de anata. No yo que controle todo. No existe una instancia un lugar, un, una cosa en nosotros y afuera, que controla todo, no existe, y nos no gusta eso. Queremos controlar todo con el ordenador, con los algoritmos, con la, la inteligencia artificial, pero es imposible. Antes con el rey, quiere controlar con la armia. Y... No funciona. Un poco podemos controlar. Podemos visitar la luna. Sí, Neil Houston ha andado en la luna. Pero no podemos controlar todo. Es... No, no, no queremos eso. Rechazamos eso. No podemos controlar la familia, no podemos controlar la pareja, no podemos controlar el tráfico, <risa> los, las motos, no podemos controlarlos, ¿sí? Pero podemos controlarlo un poco, pero tiene límites. Y es el segundo aspecto de Vipassana, de comprender los límites del razón. ¿Ya? El, los límites de los conceptos. Tiene límites. Y cada idea es un concepto. Si es un concepto válido, podemos hacer cosas buenas, pero cuando es un concepto no válido, no funciona. ¿Y qué es un concepto válido? Este taller, desde 11 a las 6, por la tarde, es un concepto. Cuando tú me no vienes, no funciona y yo sé que es un concepto cuando existe un eh, problema con el tráfico este mañana con el metro no puedo eh, eh, viajar aquí claro y, eh, cuando el avión no viene de Berlín a Barcelona no puedo venir sí. es un concepto pienso hoy a las 11 hasta las Seis por la noche, vamos a hacer un taller. Es un concepto, es la primera condición por un concepto válido. Sé que es un concepto. Y segunda condición es funciona. Y ahora funciona. Concepto válido del de, de, de taller funciona. Pero a veces, conceptos sobre parejas que se aman desde el primer día hasta la muerte funciona muy raro <risa> y que los hijos hacen lo que pienso que es correcto y bueno no funciona tan bien a veces funciona un poco y por eso es importante de observar las dis, los disilus, los, desilusiones los desilusiones porque detrás una desilusión es un, una ilusión. En alemán es mejor enttäuschung. Täuschung es ilusión. Enttäuschung, el fin de la ilusión. Pero di, di, digamos claro, oh soy enttäuscht. Pero mejor, oh, enttäuscht la ilusión finita. Ahora puedo crear una, un concepto más válido de mi pareja, de mi hijo, de mi profesión, de mi meditación. A veces tenemos ideas sobre la meditación y confundimos el, la técnica con el resultado. La técnica es pacificar la mente y expectamos que una meditación o dos meditaciones tiene este resultado Pacificar la mente, otra técnica para abrir el corazón y sentir el amor grande, sin condiciones. Pero es la técnica, no el resultado. Es un concepto no válido, las expectativas a la meditación. Y en grupo de meditación son solamente gente, personas muy amables, ninguna conflicta, nada... Siempre armonía. Es mi idea de un grupo de meditación, claro. Sobre sabiduría hay compasión y amor. Pero es una expectativa errónea. Es un concepto no válido. Un, seres humanos son seres humanos. Con las buenas y las patrones negativos. Y por eso, vipassana. No solamente notar lo que pasa en mi cuerpo... Un pensamiento viene y sale. No, es parte. Pero comprender, notar los conceptos no válidos y cambiar en conceptos válidos. En conceptos válidos son hipótesis. Es una idea posible que pasa, me gusta, si pasa, pero no sabe, no sé. Concepto válido es un concepto, lo sé, es un concepto. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, cambiamos. Mi idea de la pareja es un poco no realista. Vamos a cambiarlo. No duran más hasta muerte. Más o menos. Algunas, algunas existen. ¿sí? Ok. El, el, el otro aspecto de Vipassana es los límites de los conceptos. Y cuando, en, en, en el budismo dicen, es la eh, comprensión de la vacuidad. Todos, todo lo que puedo decir y pensar es un concepto, pero la realidad es más complejo Y cuando realizamos que no podemos comprender todo, comprensión de la vacuidad, Experimentamos una noche oscura, como he descrito San Juan de la Cruz. Es una experiencia de, oh, he pensado, sé cómo funciona la vida, ahora no sé. Puede, una, una, una, un resultado puede ser, puede ser depresión y miedo, miedo grande, y pienso, algunos problemas de hoy es el miedo de los conceptos de la democracia, de los estados seguros, de las naciones, que el eh, cosmopolitanismo se rompe en este momento, son muy estables, muy inestable Y por eso grande miedo. Es como una experiencia de la vacuidad. Por mí. ¿sí? Y otro resultado puede ser cuando veo claramente en mi vida, puedo ver que la mayoridad en este mundo funciona. Somos siete mil billones, 7 mil billones mil, personas y funciona bastante suficiente en muchos lugares del mundo. 90% de África no tiene uh, luchas y guerras. Es importante de verlo. En, en Europa, más que 70 años, ninguna guerra. Es increíble, después nuestra historia. Por eso, cuando vemos las cosas que funcionan, puede surgir una confianza grande en la habilidad de hombres y mujeres y de las personas y los seres humanos vivir juntos, cooperar, comunicar en una manera hábil. Es la idea. Cuando cambiamos el enfoque de nuestra atención a lo que funciona, no solamente a lo que no funciona. Hay una ex explicación por qué somos tantos frustrados, com, com, comparar, comparar, ¿Tu compare ya, comparamos nuestra situación, no con la situación hace 100 años y 200 años, pero con, ide con un ideal que no existe en ningún lugar, ¿entiendes? Comparamos nuestra situación con un ideal, con una idea que no, que no se realiza, que no existe. Pero no com, compar, eh, comparamos nuestra situación con la situación hace 200 años, con la situación de mi abuela y de mi madre. Cuando, comparar, compar, comparó, comparamos. cuando comparamos, cuando yo comparamos... comparamos. Cuando yo comparo mi situación con la situación de mi, mi madre y mi abuela, soy en el cielo siete, ¿ya? En, es, perfecto, mi madre quiere estudiar, no era posible. Yo puedo estudiar en la universidad, mi madre no, mi, eh, mi abuela no. Y por eso podemos cambiar confianza más en la inteligencia de la gente, en la sabiduría interna de todos, cuando enfocamos en las cosas que funcionan y cuando comparamos nuestra situación con la situación antes 200 años y no solamente con un ideal, una idea. Y eh, ahora somos, en, con el tercer grupo de la meditación es meditaciones que soporten la confianza. Y una, un método es enfocarse en las cosas que funcionan, enfocarse en, en sus experiencias buenas. Y cada día podemos, ser, eh, podemos tener gratitud. Tenemos una casa, tenemos comer, tenemos amigos, amigas... Tenemos educación, tenemos libros, me, me gustan libros. Y soy tanto feliz que existen libros de todas las religiones, historia de todo el mundo y sobre, sobre todo lo que tengo interés. Existen libros, es increíble. Puedo leer epictet en alemán, puedo leer el, las, los, las charlas de Buda en alemán. Es increíble. Y las enseñanzas de los indios en alemán, puedo leerlo, son libros, es increíble. ¿Sí? Okay. Y otra métoda para soportar confianza es uh, trabajar o meditar con deidades que son un símbolo de nuestra sabiduría interna. Y son millones, 30 tres millones de deidades, dicen en India. Muchos. Para cada persona, tu imagen que te quieres. ¿eh? Para mí es Tara Verde, para otros Chenresi, para otros Jesús, para otros uh, la Virgen y un santo, una santa, Santa Silvia de Sicilia. <risa> <risa> la madre de Gregorio VI es la Silvia es mi patrona mi patrona personal <risa> de Sicilia de la Silva Selva de la Selva sí, sí, sí eh, depende a la personalidad de la cultura por otros es cali es eh, Shabaski <coughs> es eh, lo que quiere canón eh, Kuan Yin es igual ¿ya? para Tú tienes una, un símbolo de la sabiduría interna y tú puedes comunicar con ella. E imágenes tiene una influencia más profunda que palabras. ¿Recitaciones o okay. qué? Versos. Recitaciones tienen una fuerza grande, pero solamente palabras intelectuales no tienen mucha fuerza. Pero imágenes. Y pienso cuando yo va a morir, va a recitar el mantra de Tara Verde o posiblemente solamente Tara, Tara, Tara Tara, me ayude y cuando una persona dice Tara, Om Tare Tu Tare hmm. he, he hablado con mi madre que era demente ¿Demente? y confusa a mí con mi hermana y confusa a mí con el doctor y, pero cuando hace la cruz, y cuando en vez de Pata Nostra su cara abre y ella recita y cantos de María, de la Virgen, ella canta y comprende lo que hace y inmediatamente hace el signo del cruz y oh, comprende. Y es una relajación, es una pacificación, es consolación para ella y por eso pienso recitaciones eh, oraciones versos gestos como eso ¿ya? gestos ayudan mucho y canta, canta cantos cantos también pequeños cantos y mantras melodías tocan el corazón cuando el neocórtex falta tiene ¿eh? Neocortex ¿entiendes? cuando no funciona neocortex el corazón entiende y es el camino de la confianza es un camino con el corazón cantos, versos mantras, imágenes ella reconoce la el, uh, imagen de la Virgen la imagen de Jesús claro ¡oh! claro 90 años es un eh, depende, eh, para mí es muy importante de comunicar para los budistas y las budistas importantes imágenes también y versos también. No solamente atención consciente con el neocórtex, es importante para no suficiente. Ok, y vamos a probar lo que eh, digo. Son cinco grupos de ideas, sugerencias, preguntas, eh, cinco grupos, apego, violencia, frustración, camino espi espiritual y eh, tratar la vida más hábil. Son grandes preguntas. En vez de con el camino espiritual porque es la base y era muy afortunada cuando encuentra la mayese cuando era 28 años muy joven pero este tiempo en 77 era un tiempo muy abierto para cambias grandes en la vida, una amiga de mí, una doctora de medicina, viene a India un año antes yo, y vuelve como una persona transformada, más relajado, más claro, pero muy uh, normal, no... Uh, no, espiritualmente sola, da, da, da, da. muy normal, y eh, continúa de trabajar, y medito, me, me ha dicho, cuando tú quieres aprender a meditar, Copan es un, un lugar muy, uh, muy bueno, el, la comida es uh, buena y seguro en el este, y eh, enseñan en inglés. dijo oh, bueno. Pero era afortunada, pero mucha gente después encuentran las enseñanzas espirituales en alemán, en Alemania, en un centro, con comida buena, vegetariana, y dicen, oh, interesante, pero tengo otras cosas que son importantes. Por eso, mi idea, mi experiencia es necesita un deseo muy profundo a los temas espirituales. Y desde este tiempo no ha trabajado en un contexto normal más. Solamente dos días, tres días en, el, en la semana enseñar alemán para extranjeros en una manera muy uh, libre. Y para mí era... Perfecta, pero, pero amigas y amigos de mí continúan su carrera eh, profesional y en la universidad y son doctores, y, pero mo, me, no interesa eso. Es una motivación fuerte, un interés fuerte. Es la base de un camino espiritual y conexiones con, um, con la sanga vertical que enseñan y horizontal con, eh, con ellos podemos practicar. Sin grupos, es imposible estabilizar la práctica espiritual para mí. Es, necesito una inspiración, person, pero la me hace. He visto la ley una vez en año no muy cerca, y después murió en 84, después de siete años. Pero la inspiración era suficiente para continuar con otros maestros, maestros del este, del oeste, europeos, uh, uh, tibetanos, de Japón, de... Claro, interés, motivación, ¿qué quiero de esta vida?, ¿Qué es importante? Y una meditación que me ayude mucho, ayuda y ayude siempre es cuando sé que voy a vivir solamente 20 años más, 10 años más, que 5 años más, 10 meses, 3 semanas, ¿qué es importante? Esta meditación me ayuda siempre cuando uh, tiene una decisión difícil cuando pienso cuando va a morir en un año y pienso voy a continuar lo que hago sé es bueno para mí y cuando pienso no, no, no no, no nada más de eso sé nada cambiar algo por eso es mi sugerencia cuando una Persona eh, siente sen, una atracción al camino espiritual, pero un poco eh, no claro eh, cómo eh, esta meditación me ayuda siempre. ¿Cuándo va a morir? En 10 años, ¿qué es importante? En 5 años. Y la distancia menos, menos, menos, menos, menos, hasta cambia algo. Es mi sugerencia. Y un maestro, una maestra, no como el Dalai Lama, no es importante un gran, gran maestro, maestra, pero una persona que podemos hablar, podemos comunicar y discutir de los problemas de la vida. ¿Ya? Ok. Y después, ¿cómo tratar hábilmente con los problemas de la vida? Para mí, muy eh, sencillo son las enseñanzas, enseñanzas sobre las cuatro verdades. ¿Qué es mi sufrimiento? Puedo, de, puedo preguntarme cada semana, cada mes, ¿qué es mi sufrimiento en este semana, en este mes, en este... Parte de mi vida. ¿Y qué pienso son las causas? Los otros, los demás, ta, ta, ta, tam, el Estado, el clima, mi empresa, mi profesión, mis hija, hijos, hijas. ¿ya? ¿Qué es la causa? Puedo pensar sobre una solución. Puedo pensar, tengo la idea, tener la idea, terminar este sufrimiento. Tengo una idea, ¿cómo? Y a veces me digo, no, va a continuar. Es un sufrimiento natural de la vida. Cuando tú tienes relaciones íntimas, surgen problemas. Y es la posibilidad de separarse. Después, diez años, cinco años, un año. Relaciones son un experimento. Todos. Todas las relaciones son un experimento. Y tiene la posibilidad de separación, de distancia, de no uh, comunicar bueno. Es, pero la solución no es no tener relaciones para mí. Es mejor tener problemas que ninguna relación. Y lo mismo es con proyectos. Cuando creas proyectos, grupos, alguna cosa, partidos, centros pueden, pueden existir. Bueno, eh, surgen problemas. Es normal. Y a veces como un, una ventana del tiempo y las condiciones buenos son aquí. Y después la ventana del tiempo cerrado y finito. En 89 era un tiempo con una ventana de tiempo, de ocasiones con la Unión Soviética, con el Alemania del Este. Eran posibilidades en un año, muchos, y después cambian. Y por eso solamente pensar sobre los cuatro o ocho Uh, sufrimientos naturales me ayude mucho y los lamas dicen tú piensas sobre esos sufrimientos naturales cuando tú es salud tú tienes salud tú tienes poder pensar sobre eso porque cuando tú tienes enfermedades es más difícil pero sabes y para mí Relaciones con, con continuidad son el fondo de mi vida. Relaciones amigas, amigos, familiares, vecinos, vecinas, colegas. Y yo investo mucho energía en estabilizar mis relaciones con colegas, en la vida profesional, en, con vecinos. Y, Amigas, amigos, familiares, para mí es el fondo de mi vida, relaciones estables. Ok, después apego, violencia, frustración. Apego, querer algo. Me... Eh, tengo una sorpresa cuando he eh, aprendido que en España en, en castellano no dice te amo, pero te quiero. He pensado, es muy realístico. Muy realístico. Te quiero, claro, te quiero. <risa> te amo. En Italia, te amo. En alemán, ich liebe dich. ¿Ya? Pero en, en, en castellano, te quiero. <risa> muy interesante. Y la, la idea budista es cuando tú penses, tú falta algo en ti. Tú penses, soy pobre, no soy bastante, no soy suficiente, falto, falta algo, no tiene demasiado, suficiente poder, no, tiene, no tengo suficiente... Da, da, da, da, da, da. Es un, un espacio como ya, es un espacio y tú siempre quieres algo. Los ocho dharmas dicen, tú quieres estatus en la sociedad, tú quieres posesiones, cosas que te partienen, tú quieres respeto, respeto, respeto, y tú quieres sensaciones agradables. Y tú tienes miedo cuando tú tienes eso. Tú tienes mucho miedo de perderlo, son los otros cuatro. Y es la vida para la, la mayoría de la gente. Y dicen, es imposible con los ocho Dharma crear satisfacción. Es imposible. Con cosas externas no es posible crear satisfacción durante. Con continuidad, claro, cuando tengo hambre, eh, comer algo, bueno, pero seis horas, doce horas, no dos días, sí, no funciona. Con una, eh, una pareja es un gran milagro cuando funciona y tiene más continuidad de ser... ser eh, Uh, alegría, uh, con alegría, vivir con alegría, pero a veces vivimos juntos y pensamos un poco aburrido, un poco aburrido, sí. Por eso la, lo, lo único que es suficiente es confianza en la naturaleza burica confianza en el sentido de todo, en el, la inteligencia, en el mundo, en el universo, confianza antes en Dios. Solo Dios basta. Es un canzone de Tesi. solo Dios basta. Y cantamos solo Tara basta. Nada, ¿cómo se llama? Nada te turbe, nada te espante. Quien a Tara tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Tara basta. Cantamos, ¿sí? Y antes, claro, eh, Dios, solo Dios basta. Pero es una verdad. El, Lo que es, lo que cambia. Y no podemos controlar lo que es mundano, que desaparece. No suficiente. Es importante, claro, sin comer, y sin beber, y sin eh, calor, y sin cama, sin casa. Es muy difícil vivir, pero no es suficiente. Necesario algo más. Y dicen, es el, la dimensión espiritual, la dimensión vertical, detrás las palabras y conceptos. Y hemos perdido esta seguridad culturalmente después de la edad de Eclermo, de, la, de la edad de la iluminación. Razón es lo único que importa. Sí. Yeah. Único. Inter ¿Ya? El, el, la mente eh, los pensamientos son muy importantes y el ser humano va a controlar todo perdimos esta seguridad en, en confianza en la dimensión vertical y es no un problema individual es un problema cultural me ayude estas explicaciones no es mi problema cuando tengo miedo, cuando me eh, siento inseguro, no es mi problema personal, es un problema cultural. Y por eso, ¿qué hacer? Para mí, meditar es un camino para descubrir los límites del intelecto. Y cuando en, comprende los límites del intelecto, de pensamientos, de razón... Algo abre. Y por eso, en, en para mí, oraciones, cantos, eh, imágenes, símbolos, son un camino hasta esta dimensión. Y por eso, en mis cursos, no solamente practicamos vipassana y shamatha, solamente eh, concentración y observar todo lo que pasa, pero cantamos, tomamos refugio. Y utilizamos imágenes y símbolos como Tara Verde y Buda, porque el corazón necesita esta dimensión detrás palabras, detrás conceptos. Y pienso, el apego surge cuando pienso los ocho Dharmas son mi solución. Cuando pienso cosas, personas, experiencias son la solución de mi vida. No es verdad. No es verdad. Pero es un problema cultural. Pero comprenderlo me ayude de buscar otras, otros caminos. Y yo, ve, ve, yo he venido a India. Con 28 años porque he pensado en Berlín, he tenido un apartamento vieja muy, muy elegante, amigos amigas, he tenido un ¿Cómo se llama? ¿Llama? band un, banda de música. Uh, música una banda de música de mujeres uh -huh. <risa> fantástico y un, un un trabajo muy bueno y una amiga y todo bueno, he pensado y ahora los 40 años en la misma posición, en la profesión, misma profesión no es, no, no, no es suficiente. No sé por qué ya vivo. No sé, no sé por qué. Y por eso he viajado a India. y Encontraba el budismo, dice, son preguntas reales, importantes, la muerte, la, uh, ¿ya? Uh, uh, la dimensión vertical. Y no, no sé, no sabe que me falta eso. Pero cuando descubre el budismo tibetano, me falta eso. Ah, ahora. Y apego es grande cuando no. Tengo confianza en la, en la dimensión vertical, naturaleza búdica, eh, dimensión espiritual, pero no puedo esforzar esta confianza, solamente practicar con otros que tienen esta confianza. Y para mí la meyesa incorpora esta confianza como un refugio, de Tíbet, con una vida difícil, nos raconta sobre eh, eh, el camino de Tíbet a India, era muy difícil, pero tiene confianza, y muchos de los, los, los lamas tienen confianza en la vida, en las enseñanzas, y que va a pas, pasear un, una cosa buena en futuro. Okay. Ahora, frustración y violencia en sociedad. Una, un monje de Sri Lanka ha dicho, los tres venenos individuales son tres venenos estructurales en la sociedad. Eh, apego es consumo, consumando todas las cosas, cosas, consumando, consumando siempre. ¿eh? Y ahora consumando informaciones, siempre. Informaciones, consumando. ¿eh? Aversión es la guerra en diferentes versiones. Y rechazar otros. Y eh, la, la, la, la, la versión de comunicar en Internet. ¿sí? Aversión, aversión, aversión. ¿ya? Siempre. ¿eh? Y ignorancia es ide ideología o un mente muy rígido, que lo sé, yo sé que es correcto, y tú es, que tú hablas es una locura, ¿sí? Es ideología, es un mente muy cerrado, ¿ya? Es a nivel estructural. Pero, ¿cómo podemos cambiar las estructuras? Y en el tiempo de comunismo dicen... A primer cambiar las estructuras y después podemos cambiar la gente. ¿Y a ¿Quién va a cambiar la estructura? Y siempre he dicho en 92, 93, 72 y 3 y 4, cuando hablamos con los estudiantes sobre cambiar la sociedad. Claro, y siempre he dicho, pero las personas van a cambiar la sociedad. Es importante de cambiar las personas y para mí por eso cada revolución empieza en una cocina, para mí, en una mesa, en, la, en una cocina, algunas personas dicen no, nada más, nada más, vamos a cambiar algo, vamos a cambiar, cambiar las escuelas, los eh, los Kindergartens, ¿cómo se llama? Los guarderías, hemos cambiado en Heidelberg, guarderías privados con mucha libertad. Los niños pueden hacer lo que quieren. Era un poco difícil después, <ríe> algunos años, pero personas necesitan cambiar su mismo con pequeños grupos, pienso, porque sin otros es imposible y van a cambiar la sociedad con muchos pequeños proyectos eh, pequeños, sí, proyectos peque, pequeños, porque la sociedad es tanto complejo no puedes cambiarlo con un master plan, es imposible con un, una, un plano grande, es imposible, es, es, somos individualistas. Antes, como colectivo, ¿ya? Pues en China, cambiado las familias y llamado colectivo, eran familias. En, en China, en la revolución cultural, han eh, eh, tocado el, el padre de la familia, o okay, que ahora tú eres comunista y después su, su, su familia era una común una comuna, pero era lo mismo que antes, con un nombre socialista. No funciona como eso, es imposible, es necesito, y ahora somos individual, individualistas y si alguien, si algo viene dice, tú haces eso porque es bueno por la sociedad, yo digo, no, yo solamente hago lo quiero. Y por eso es muy difícil cooperar en grupos, porque somos individualistas y es imposible de volver al pasado eh, con eh, los colectivos. Es imposible. Ope, por Obama, Trump, Oban y los otros los nacionalistas piensan a tribos, su su tribu de la nación. Claro, es para mí tribalismo. ¿Ya? A revés al tribo, pero es, era pequeña, El, los tribus eran pequeños, no lo sé, pero violencia en sociedad para mí es una consecuencia de gran miedo de los cambios en la sociedad, globalización y claro, toda la gente quiere tener su, uh, su uh, uh, móvil eh, producido en China, es igual, globalización es mala, pero mi smartphone viene de China, es igual, es mi smartphone, es mi móvil. Amamos la globalización con las cosas, pero rechazamos la globalización cuando tiene problemas. Por eso es, somos muy ambivalentes, en, no consecuentes. Y por eso, pienso... Necesito que grupos pequeños piensen sobre cambiar la sociedad en pequeños aspectos con una visión positiva. La visión negativa no funciona. Claro, necesito comprender, no es bueno eso, no es bueno eso, pero siempre decir negativo, negativo, negativo, no quiero, no quiero, no quiero, no va a cambiar algo. ¿Cómo? Boris Johnson uh, dice, voy a tener un otro contrato con la EU, pero no dice qué, <risa> solamente otro, otro, otro, no quiero eso, otro, pero no dice qué, qué haces, qué, qué quiere. Y por eso, pienso, es nuestra, nuestra chance, nuestra habilidad, pienso, es nuestra habilidad. De crear condiciones en pequeñas áreas y probar si funcionan. Y en muchos en muchos países proban, como el. ¿Cómo se llama? En Finlandia, en vez de dar dinero a gente que se eligen para uh, dinero del Estado, poco menos que la uh, substancia de la subsidiaria del, del Estado cuando no tiene trabajo y la gente tiene poco menos, pero pueden trabajar lo que quieren y funciona. Y podemos aprender de eso, de este experimento en Finlandia con 3.000 personas. Observan cómo se comportan y toda la gente trabaja porque le gusta trabajar y buscan trabajo. Y podemos aprender de todos los países en Europa que tienen proyectos que funcionan. A, a, a otros proyectos no funcionan. No necesito imitarlo, pero, pequeños, es mí. Y cuando vemos la violencia en sociedad, no podemos cambiarlo de abajo, pero de arriba. ¿Entiendes? No, no, no podemos de arriba, cambiar de arriba, pero cambiar de abajo, en la, la, la con les, los vecinos. Y se, se, se hace eso, proyectos locales, y es mi última idea sobre eso, creo la solución de los problemas de nuestro tiempo viene de las regiones, de los grupos regionales de por qué son relaciones concretas y necesitan con, relaciones concretas con otras personas en un área, diferentes proyectos y después de abajo creamos más solidaridad entre la gente. Es mi idea. Pero no, para mí es terrible de ver esta violencia a veces. Pero eh, eh, conozco lo mayor eh, Berlín, es menos violencia que es en los medios. Eh, en realidad, la viol violencia en una ciudad con más que tres millones de personas es poco. Y son eh, estadísticas que en los últimos 50... 500 años, 500, media millón, no, uh, 50, 500. Yeah? 500. 500, 500, en los últimos 500 años la, uh, la probabilidad de morir uh, de un accidente no normal es menos, menos, menos, menos, menos, menos, menos, ahora en son promiles y en los tiempos de, uh, uh, de pequeños grupos ante la agricultura era 5, 6, 8% de morir de una situación no normal, pero aquí hoy es promile, un porcentaje promile es la violencia menos, es menos violencia en uh, en en el mundo que antes. Pensar el número de seres humanos. Somos 7 billones y antes eran 40 millones en todo el mundo. Y en este, ¿entiendes? la porcentaje es menos. Claro, la, el nombre es grande, pero en relación cuando, cuando personas viven, es promil. Es para, muy importante para... Tenemos una una misconcepción porque solamente vemos la, el número, pero el porcentaje es menos. ¿Entiendes? Es muy importante. y eh, es, es difícil para comprender porque los medios y los los magazinos y televisión y radio siempre dicen sobre las, hablan sobre las catástrofes y no hablan sobre el 90% del mundo que funciona. Bastante bueno. Y con mucho ayuda a los vecinos. Y es importante de enfocarse en las cosas positivas por no tener tanto miedo. miedo. Es mi, uh, mi sugerencia. La solución de los problemas no viene de arriba, de los estados, y del uno, pero de los, las regiones, de, de, tra, de, de abajo. De abajo viene la solución para los problemas, porque en las regiones, en la vida cotidiana, viven seres humanos que pueden hablar, que pueden comunicar. Y que una ex católica enseña el budismo. En Cataluña es un milagro, es increíble. A veces enseño en una iglesia católica o protestante, y la, la audiencia son ateístas, ateístas y eh, budistas y espirituales, generales y católicas, y habla sobre budismo es globalización también claro, sí. y es uh, habilidad de comunicar de muchas uh, perspectivas es fantástico muchas gracias